¿Cuál es lo que ha chocado? ¿Cuál es el problema tan serio de el, la propuesta del Código Procesal Penal? Que hasta el jefe de la policía no sé cómo lo tienen ahí. Parece que este señor tiene ciertas vinculaciones con los poderes de Estados Unidos que está ahí porque él llegó hasta opinua, opinar que en el Código Procesal Penal hay una, una ley que quiere que se cuestione cuál es el origen económico de todo aquel que llega a general. Porque un general, al llegar a ser general, en su mayoría, llegan a tener una fortuna por encima de lo visible, de la entrada visible de un general. Sea grandes fincas, fincas millonarias, con grandes. Entonces, este caso de Haití, habría que, que preguntarse. Comenzaron con el problema de la verja, la verja, la verja para dividir la frontera. Tendría uno ya que preguntarse: ese será el problema de nosotros. Ahora se tira. Eh, el asunto del masacre de convertir el masacre desviar el masacre utilizar parte del agua del masacre para mojar tierra haitiana ahora se determina que hay cinco legisladores que son dueños de terreno cerca del masacre y entre su proyecto está Tratar de sacar el agua, que si fuera como debería ser, que el masacre, quiera así o no, vamos a compartirlo. Pero donde ellos tienen el proyecto, es un sitio para hacer una, una presa, una presa de agua, o sea, retener el agua, y a retener el agua, prácticamente secan el río a partir de ahí porque los ríos son como los seres humanos tú le quites el oxígeno lo quites el agua y a los meses o a los dos meses eh, prácticamente deja de existir entonces esto de Haití realmente hay que cogerlo en serio y esta institución el Centro Montalvo es de dominicano pero Está financiada, está financiada por gobierno poderoso, inclusive en Ecuador. Cuando Correa llega al poder, todas estas instituciones, Correa las saca de la sociedad en Ecuador con foto y expediente que casi todas estaban ligadas a la CIA. Y recibían salario de la CIA. Y miren a qué nivel llegó el presidente de Ecuador, Correa, que hasta preso, no cayó preso porque fue listo, salió del país. Y ahora hay un cambio de gobierno y creo que van a, a reconsiderar el asunto. Pero Correa hizo la denuncia. Tú ves, Finju y otras instituciones raras que reciben dinero internacional, casi todas, tienen, obedecen a una línea, a una intención de los Estados Unidos. Entonces, ya con respecto a Haití, van tres cosas que tiran de intenciones real. Ya la verja se la enseñé ayer. Ya la zanja ha salido por televisión la zanja de sacarle el agua al canal al río Masacre. Y hace un mes pasado, la intención, ya hablando de presupuesto, ya el dinero está, de montar en algunos sitios de la frontera eh, hacer casas de este sistema tema de no de vagones sino de cómo llamábamos que, que, que usa la patana los contenedores convertido en casa que fácilmente se convierten en pequeñas casas pero sobre base de cemento o sea hay tres cosas que son reales que usted dice hasta dónde cuál es la intención y ahora se habla de una tercera información, de una cuarta información. Le dije que le enseñé ya en el periódico de La verja. Ya ustedes la vieron en Pedernales. Llevan 23 kilómetros. Ahí está el intento de sacarle el agua al río Masacre. Que eso sería sacarnos el agua a nosotros. Ahí está el intento de poner casitas en toda la frontera, casas para traer grandes cantidades de haitianos, supuestamente que van a ser protegidos dándole comida a Estados Unidos y Francia. Y ahora la quinta es que ahí en la frontera se forme como especie de un tercer país, que sería una tercera república en un país apenas de 48 mil kilómetros. Pero la intención es coger 3 kilómetros, o 4 kilómetros de cada lado, serían 8, y eso daría para hacer el diablura que quieran los países grandes. Entonces, lo que me preocupa de todo esto es la actitud lenta ...con que el gobierno está permitiendo que instituciones dominicanas, inclusive dirigidas por sacerdotes dominicanas... ...estén a favor de todas esas intenciones y que para eso le pagan. Y lo preocupante es que hay una, una actitud, hay ciertos sectores que en nombre del, del humanismo sin ver que esa tierra haitiana son de legisladores haitianos, son de gente rica, o sea, el pobre, no crean ustedes que va a recibir agua de eso, porque todo ese terreno lo compraron los haitianos ricos. Entonces, eh, ¿qué me preocupa? La actitud que tiene el Estado, la política, la voluntad que tiene el Estado, casi de complacer a Estados Unidos en ese aspecto. O sea que realmente eh, la situación está altamente fea. Y con lo que se está dando con Israel y Palestina, ustedes saben que el mundo ya no es tan grande como por falta de, de tecnología. Ahora la tecnología ha hecho que el mundo sea una vainita. Anoche, viendo por televisión, ya que los palestinos